Buenas tardes, Rosemarie Tapia, escritora, con el programa de todos los jueves a las 3 de la tarde. Letras de fuego, pasión por la literatura. Esta semana le corresponde a la presentación de la nueva edición de Niñas Bellas. Tardes a todos mis queridos lectores. Este programa de hoy es variado Porque como ustedes recordarán, celebramos el mes de la poesía. Y como muchos de los que se conectan son niños, yo les tengo una sorpresa. También la presentación de la nueva edición de Niñas Bella con el editor Quick Corner. Entonces tenemos las novedades. Miren.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 Cada mañana escucho melodías del río mío. Antología, naturaleza más. Les regaló la poeta Aura Méndez de Canova dos, dos poemas. Uno para los niños y el otro para los jóvenes. Yo quiero presentarles la novela Niña Bella en una edición preciosa. Ustedes la pueden ver en el escenario. La Niña Bella tiene un trajecito rojo. Es una edición muy bonita, hecha por la editora del Panamá América. Si ustedes desean una edición con buen precio y excelente calidad editorial, ustedes me llaman a mí y yo les doy el teléfono de Ana Laura Paredes. Ahí están saliendo las direcciones. Las tomé de Waze. Waze es una aplicación. Ustedes ponen Food Corner y ellos inmediatamente les van a dar la dirección más cercana además también hay vendedores independientes así que ustedes me pueden llamar y yo se los mando al colegio Quick Corner también tiene vendedores que van a los colegios, lo importante es que ustedes no anden buscando la novela por todos lados, que vayan directo como me han dicho también que andan buscando Roberto por el buen camino, está de venta en Distex, ustedes me llaman y yo les doy también toda la información al respecto, miren yo, tengo, yo doy mi celular, 69 980-7972 ¿Por qué doy mi celular? Porque mis lectores son prudentes Y ellos llaman cuando necesitan una información Es importante que tengan esa comunicación con su escritora Yo le digo a todos los maestros y profesores Que sus estudiantes lean una novela mía El mundo cambió Ustedes me llaman y hacemos una videoconferencia ¿Por qué videoconferencia? Porque yo tengo una plataforma que sale en seis redes sociales los padres de familia en vivo pueden ver la participación de sus niños, además me da la libertad de poder tener hasta tres conversatorios al día, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche en una universidad yo ya he repetido esto varias veces una vez una profesora me llamó Colo boquete y en la noche en la universidad americana, fue antes de la pandemia y yo le dije, se me dañó el helicóptero no puedo, y el mundo cambió y tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Cuando yo doy un conversatorio en un salón, los 25 estudiantes solo me escuchan. Cuando lo doy vía videoconferencia, se conectan más de mil personas, lo ven hasta en el extranjero, lo ven en el, en el interior. Miren, en la comarca, yo siempre privilegio a los estudiantes, el profesor carpintero en Cerro La Puerca, yo leo mis novelas, están pendientes de los conversatorios. Si está viendo este, un saludo. Entonces, en todo el interior, Llano Bonito, Monagrillo, chitre, Los Santos, Las Tablas, Norte de Veragua, Colón. Yo sé porque a mí me llega una estadística, incluso en el extranjero, China, aunque ustedes no lo crean, con Estados Unidos, con traductor. Ellos se extrañan que niños, que niños estén viendo este programa. Pueden mandar sus comentarios por chat, por las redes sociales. Con mucho gusto yo les voy a contestar las preguntas o leeré sus comentarios. Pongo en el cintillo el comentario de ustedes. Es importante que se comuniquen que reporten sintonía, hacer un programa semanal, la logística es fuerte, voy a compartir con ustedes un video que hice hace una semana. Yo hice un video de cada novela destacando los personajes principales. Tengo dos personajes inolvidables, Doña Anton y Sayuri.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 Y la familia va mejorando y va mejorando gracias a ese espíritu aventurero en ciertas formas porque incursiona en la tecnología, en la organización comunitaria de doña Antonia. El otro personaje es allí, la niña B. Una niña que venía de una vida de ricos, escuela privada, vestidos bonitos y cae en el bar. ¿Cómo ella se adapta a las circunstancias sin una sola queja?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 Hacen que usted no suelte No deje la lectura Ni un solo momento Son mis dos personajes ¿Cuáles son los suyos? Y recuerden el reto de todos los videos Soy lectora ¿Y tú? Una de las cosas que yo quiero destacarles aquí a ustedes Es el humor de Doña Antonia Por eso la puse de Monagrillo Miren, en Monagrillo Yo lo sé, yo viví 46 años en chitré Desde los dos años los niños tienen un gran humor Yo recuerdo que... Una de mis secretarias vivía en Monagrillo y ella me cuenta que la vecina tenía un letrero porque tenía muchos árboles frutales y decía, perro manso, vieja, brava. Nadie se metía, nadie osaba en meterse. Ese es el humor de las personas en Monagrillo. Y desde los niños chiquititos, había un niño de 5 años ayudando al hermanito a vender camarones y camarones y camarones. Y se acerca una señora de esas impertinentes y dice son de los cabezones, porque hay unos cabarones que la cabeza es muy grande y no tienen casi nada que comer. Y el niño se le queda mirando y dice, ¿para qué lo queréis? ¿Para comételo o para ponerle sombrero? Miren la, la agilidad mental del niño a los cinco años. La señora se rió y le compró los camarones. Así son ellos. Ese es el humor. Ustedes no han visto a Sandra Sandoval hablando. Sandra nada más tiene que hablar y todo el mundo se ríe. Ese es Monagrillo. Por eso que doña Antonia la llevé de Monagrillo a la novela. Miren, yo tengo que presentarles a una analista literaria, secretaria general de siembra de lectores en análisis literario, Julie Boutet. Julie Boutet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 Presentadora, analista literaria. Excelente, Julie. Julie tiene la capacidad de, en pocos minutos hacer un análisis completo de una obra. Como ustedes verán, esta es una novela que no pasa de moda, no pierde vigencia. Yo recuerdo que en la feria llegó un padre de familia y me dice, escritora, la felicito por Niña Bella. Digo, yo sí. Con relación aquí, dice, a partir de la lectura, mi niña me controla los gastos. Cuando vamos a comprar algo, pregunta, ¿se necesita? Si no se necesita, no debemos comprarlo. Y me preguntó, papá, ¿tú ahorras? Dice el, no. Dice, ¿tú te lo gastas todo? Dice el sí. Dice, yo no quiero la suerte de la niña bella. Lete esta novela. Dice el señor que él la leyó y se sintió triste. Y a partir de ese momento comenzó a ahorrar. Porque hay que pensar que puede llegar una contingencia, pérdida de trabajo, una enfermedad. Y si te lo has gastado todo, y peor aún si tienes deuda, la familia se va, se va hacia el caos. Entonces tenemos que tomar conciencia ser responsable. Como esa niña de nueve años que le dijo a su papá, y el papá cada vez que ahorra le entrega el slip de depósito y la niña lo guarda. Dice, no te lo puedes gastar. Es más, la mamá cuando va a comprar algo, dice que la niña todo se lo objeta Y me dice, usted se llevó a, mí, a mi niña y me dejó a la abuela. Dice que la niña se comporta ahora como la abuela. Pero es que la abuela, doña Antonia, regresó a reeducar la familia. Todos esos valores que nos enseñaron de niño, los ajetreos de la vida, hace que los olvidemos. Ya hay ocasiones en que hay que reeducarse, hay que reinventarse y ponerse una meta, tener un propósito en la vida. Nuestra vida tiene significado cuando tiene un propósito y dejamos de estar tristes y deprimidos y estamos alegres y llenos de esperanza. Bueno, yo les voy a hacer un llamado aquí que reporten aquí que reporten que están en sintonía. Yo sé que están en sintonía porque yo veo la en las redes sociales quienes los que están conectados y también por el canal de ReStream que la mayoría que se conecta por ReStream reside en el extranjero ya les dije, ponen eh, traducción para que les traduzcan el texto eso es una gran alegría, que en Panamá vamos a tener un programa Letras de Fuego, era un grupo que se formó en Cedra Book nos reunían los escritores que sentían pasión por la literatura, yo inicié con una canción porque yo tengo dos pasiones pasiones artísticas, la literatura y la música. A mí me encanta la música, pero no cualquier música. Una vez me preguntaron en un colegio cuál era mi música favorita, mi género. Yo dije la ópera y gritó un muchacho atrás la ópera y digo ¿qué quieres que me guste el reggae? Comiencen a escuchar otro tipo de música y se darán cuenta la poesía. Miren Aura Méndez de Canova nos regaló dos poesías para niños y hasta para adultos, porque debemos recuperar el niño interior, darle las riendas de nuestra vida, porque el niño, ese niño que mora en nosotros... Vive el aquí y el ahora, a él no le preocupa lo que pasó ni lo que va a pasar. Dicen que los deprimidos son los que viven en el pasado y los que tienen angustia, ansiedad y estrés viven en el futuro. Si tú vives aquí y ahora, todas esas emociones tóxicas desaparecen de tu vida. Yo quiero invitarlos a que hagan una relección de Niña Bella y se darán cuenta que en la primera lectura tal vez dejaron pasar por alto una frase que dijo Doña Antonia o cuando la nuera la llama por primera vez mamá después que había un gran disgusto entre ellos. Eso es bien importante que ustedes analicen y cuando se los manden a los más chiquitos no se la lean ustedes todas. Si están muy chiquitos, ustedes leen dos páginas, leen una. Después ustedes leen una página, les leen dos. Después tres. Y así van todos los días. Y que sea la misma hora para que adquieran el hábito de la lectura. Si ustedes logran que sus hijos tengan el hábito de la lectura, no van a tener problemas de tipo académico. Usted va a tener que estar tranquilo, sabiendo que a fin de año todas las notas, las va, no va a tener esa angustia que en este examen tengo que sacar tanto que en este otro. No, va a estar tranquilo, porque el que tiene comprensión lectora entiende cualquier texto, por complicado que sea. Yo les quiero invitar, todos los sábados vamos a tener presentaciones diferentes. Hoy tuvimos a dos personas invitadas, la poeta Aura Méndez de Canova y la analista literaria Julie Boutet. Ella también es presentadora. Ella me presentó La burbuja invisible. Yo, yo quiero invitarlos a que anoten esos niños que llegaron de la escuela mientras tras ven el programa descansan y después hacer sus deberes y ya tienen ese momento de esparcimiento porque esto es como si fuera un programa de televisión, un programa donde a ustedes se les habló de su novela. Yo sé que con el tiempo se van a incorporar a participar por chat. Es lo mismo que cuando chatean. Lo único que el chat en un programa literario es más formal y ustedes van a escribir bien bonito por chat para que la maestra o la profesora de español se sienta orgullosa de ustedes. Les repito, Niña Bella, vamos a poner aquí, Niña Bella tiene una nueva presentación. El editor es Quid Corner. Búsquenlo en la aplicación de Waze. Ahí encuentran todas las direcciones. Me llaman a mí, yo también les puedo dar teléfono. Entonces, los que andan buscando Roberto por el Buen Camino en Distexa. Roberto por el Buen Camino está de venta en Distexa. Mi celular se los repito, 6980-7972. Y ya para cerrar, los invito a visitar mi página web www.rosetapia.com. Es importante que ustedes tengan todos estos conceptos bien claro, si se agota una novela mía, no tengan no vayan de tienda en tienda, ahí está mi celular 6980-7972 me pueden poner un whatsapp para que no les cueste la llamada, yo los contesto tengan la seguridad que yo los voy a contestar, me despido con un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves a las 3 de la tarde chao